Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast del de Sistema Rockefeller. ¿Ramiro? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué eh, pues va a estar muy bueno el podcast del día de hoy. Eh, todo, lo importante de todo esto es que para los dueños de negocio, les hablamos de experiencia personal, les hablamos de experiencia de nuestras empresas, les hablamos de experiencia de otras empresas con las que trabajamos. Tenemos más de 300 clientes a nivel mundial. Entonces, pues, lo que vas a Ver aquí es cuestión de estadística y son herramientas que si las utilizas pues van a, te van a funcionar. Comparte el video con la gente que sabes que le puede ayudar, con los dueños del negocio que sabes que les puede ayudar. Sí, sí, si tienes un negocio familiar, digo, muchos de los negocios, la mayoría de los negocios eh, pues son familiares, ¿no? Si tienes un negocio familiar, lo que vas a ver el día de hoy te va a hacer mucho sentido porque es probable que te haya pasado o es probable que te esté pasando o que esté a punto de pasarte, ¿verdad? Y lo que va a suceder es que te va a dar mucha claridad Sobre todo para poder saber qué hacer Porque nos ha tocado de todo eh, Nos ha tocado clientes que tienen sus negocios desde hace mucho tiempo Clientes que les han heredado a sus papás los negocios O gente que tiene a toda la familia ahí <risa> metida eh, en el negocio Trabajando. La prima, la tía, la suegra, la ex-suegra ¿Te voy a interrumpir? Para decirles cuál es el, el nombre del podcast, el podcast del día de hoy es Las cinco razones por las cuales los dueños de negocio hacen que quiebre su empresa Es correcto eh, y, y bueno, ¿Quieres empezar con el primero? a la ya, Flora, sí, adelante ya. ¿Cuál es la primera razón? O sea, no es lo que nosotros pensemos, ¿eh? O sea, es, estamos platicando hace rato eh, de cuáles eran las principales razones y es de lo que nos pasa constante y es de lo que vemos constantemente, ¿verdad? Porque en nuestros negocios no, no nos pasa, ¿verdad que no? <risa> Pero es de lo que vemos constante y es para que tú empieces a hacer conciencia. Adelante con la primera razón por la cual es los negocios quiebran, los dueños de negocios hacen que quiebren. Bueno, la primera razón, y, y eso probablemente inclusive te está pasando a ti, si tú eres el dueño y tú eres el que está dirigiendo el barco, eh, es que muchas veces pensamos que los miembros de nuestra familia son las mejores personas para poder ocupar los puestos clave en el negocio. Entonces, digo, contándote una historia muy rápido. Eh, Entonces, ¿la razón es? La razón es que tú asumes que las personas... Tú eres de muy tu político, es... Es meter la gente de la familia espérame. a tu empresa. No, espera. Pues déjame hablar. Pues es que lo haces muy político. Pero tú. pues me toca a mí. <risa> ok, es, Pero sí asumir que las personas que están dentro de tu familia ¿sí? son las personas adecuadas para los puestos clave que tienes en tu negocio entonces digo, la, la vez pasada estábamos eh, por el sur del país y, y pues una persona pues tenía, un empresario tenía a su hermano dentro de eh, dentro de su negocio y el hermano pues me, decía, me decía oye es que ya lo puse de gerente comercial, ya lo puse en administración ya lo puse eh, como líder de logística, ya lo puse como líder del almacén y pues realmente no me ha dado el resultado. Yo le digo, ¿qué lees de eso? verdad O sea, ¿qué, qué, qué conclusión sacas? Pues realmente es que es muy probable es que no sea la persona adecuada para ninguno de esos puestos. Me dice, no, pero ¿cómo? Pues yo tengo que tener a mi hermano dentro de la, dentro de la empresa. Realmente no es así. O sea, la cultura de la empresa lo que estás haciendo es dañarla si tú quieres imponer a alguien de tu familia dentro del negocio porque lo que empieza a suceder es que las personas que probablemente sean buenas dentro de tu equipo vean muy cuesta arriba el hecho de poder crecer en la empresa o desarrollarse ¿por qué? pues porque se ven topados con una persona que es de la familia y que realmente no tiene las capacidades ¿verdad? entonces uno de los principales errores que tienes que evitar a toda costa es que no asumas que las personas de tu familia son las personas que tienes que poner de líderes en tu negocio. Pero fíjate, no nada más de líderes, sino también en, en les quieres buscar un puesto sí. a, a fuerzas, o sea. Correcto. Y a mí me ha tocado muchos empresarios que buscan, o sea, cómo meter a sus hijos, cómo meter al cuñado, cómo meter al suegro, cómo meter al tío, cómo meter... Y, o sea, realmente... Ni ellos quieren trabajar en la empresa Ni los familiares Ni dan el resultado Entonces es muy complejo Y fíjate que eso me viene a la cabeza Que hay dos tipos de delitos En la empresa siempre se cometen dos tipos de errores Y uno es por omisión O sea, por pendejo Y el otro es por conscientemente ¿Verdad? O sea, son los dos tipos de delitos Los dos tipos de errores que hay Muchas veces nosotros pensamos que No, es que él no sabía si tú metes a una persona, que es tu familiar, en un puesto, y por omisión comete errores, es un problema, o sea, y deja de ser de confianza, o sea, cuando tú dices, es que es una persona de mi confianza, si una persona de tu confianza la metes en un puesto, o sea, un familiar lo metes en un puesto donde no tiene las capacidades y no tiene ni las ganas de hacerlo, va a cometer errores, entonces, de ser una persona de tu confianza va a empezar a cometer errores, a cometer errores, a cometer errores, entonces... Yo pienso que es el error número uno Entonces estoy de acuerdo contigo Que es el meter a familiares Dentro de la empresa Sin quererlos meter a fuerza con calzadora A puestos que no tienen ni idea Yo, yo pienso que sí se pueden meter Siempre y cuando cumplan con los valores de la empresa Y cumplan con los resultados de la empresa Ya ves que el otro día nos tocaba Pues ve, todos los días nos toca Que No, el director de la empresa es, es uno de los hermanos Ah, perfecto Y... Decían, oye, pero pues el director de la empresa llega a las 11 de la mañana. Espérame, ningún director de empresa llega a las 11 de la mañana. Un director, un CEO de una empresa es el primero que llega y es el último que llega. Entonces, tienes que tener mucho cuidado que si tú eres el director de la empresa, o sea, tienes que cumplir con todos los estatutos y toda la cultura que les pides a tus empleados. O si tienes a algún hijo o algún familiar en puestos claves, pues tienes que cumplir con toda la cultura de la empresa, es ¿verdad? correcto sí así es eh, digo, la verdad es que nos ha tocado muchos casos de gente que pues, el otro día me tocaba también eh, por allá por Culiacán una persona que tenía a su sobrino dentro de la empresa y pues rodeado de pura gente pues, altamente calificada y muy técnica para la empresa y pues el sobrino estaba haciendo una labor completamente eh, no significativa y pues estaba viendo Netflix ahí en la en la empresa. Y dice no, no, lo que pasa es que yo le prometí a mi tía que que, que, pues que tenía que estar eh, en la empresa y que nosotros íbamos a dar chamba. Y le, y yo les digo, hay veces, es mejor becar a la persona. es Dale, págale el sueldo si quieres. Eso me lleva al no segundo no tenga, punto. Exacto, pero no lo tengas dentro de la empresa. El segundo punto es querer hacer caridad dentro de la empresa. <risa> o sea, yo he visto decenas de empresas quebrar porque el dueño quiere hacer caridad dentro de la empresa. Yo soy partidario de que sea caridad, pero con las ganancias que se hace dentro de la empresa. O sea, ya que después de que se generan ganancias, pues haces caridad. Muchos empresarios tienden a, no, es que me voy a traer al sobrino, no, me voy a traer al hijo tontito de no sé quién. No, me voy a traer al alejado me voy a traer a no sé quién. Y resulta ser que terminan con 50 personas más en nómina de puros hijos, tíos, familiares, primos... Puras becas. Puras becas, o sea, yo no digo que no los beques, tú sabes qué hacer con tu dinero, pues. Lo único es que estás metiéndole una carga a la operación, primero económica, y segundo emocional, que está haciendo que tu negocio quiebre. Fíjate, hace un periodo de tiempo, un empresario muy grande, eh, tiene como seis empresas, y me habló porque... Eh, había dos de ellas en las que estaba tronando Y Yo empecé a, a pues Hacer todo el sistema Rockefeller, empezamos a analizar gastos Etcétera, y resulta ser Que esta empresa es una empresa de, de Que tiene pantallas digitales Tiene como 3000 mil pantallas todo, En todo Latinoamérica eh, La nómina Que traía Era casi 15% Arriba del costo que debería de ser 15 o 20% eso resultaba que estaba perdiendo como 300 mil dólares mensuales en esa empresa. 300 mil dólares mensuales. Entonces yo empecé a revisar el estado de resultados. Imagínate que estamos en una sala de juntas así. Y estaban los dueños y los hijos y todo, la, todo. Y había dos directivos. Entonces yo les dije: Miren, la nómina que traen, por darte un número, son 300 mil dólares, 250 mil dólares. Para lo que están vendiendo, deben traer una nómina de 180 mil aproximadamente entonces la dueña estaba muy molesta está el dueño que fue el que me contrató y la dueña que es la esposa se para muy molesta y le pega hacia la a la mesa y avienta la silla y me dice me estás diciendo que corra a mis primos y a mis ahijados y, y yo le digo, no, yo no estoy diciendo nada Yo nomás estoy diciendo Que la nómina este Está este. completamente fuera de lo que están vendiendo Porque traen una venta buena Como de claro. millón y medio de dólares Pero estaban perdiendo como 150 mil dólares Y ellos estaban metiendo de su bolsa Entonces yo revisando los resultados Yo les dije, miren, lo único que va a pasar es que en un año Van a perder una o dos propiedades de las que tienen eh, Yo no les digo que corran a nadie Yo no estoy diciendo que corran a nadie Nada más les estoy diciendo la caridad se hace fuera de la empresa, o sea, si quieren ustedes, eh, si te ganas 500 mil dólares al mes y quieres darle una beca a un ahijado que pues no quiere trabajar contigo, pues dásela por fuera, pues oye, tienes el primo del tío, pues méteralos por fuera o dales dinero para que ellos pongan un negocio. Pero busca que en tu negocio no haya caridad, pues, o sea, que sea únicamente negocio y el que da resultados se le paga, y el que no da resultados, pues en un periodo de tiempo se le saca. Eso nos lleva al siguiente punto, y que es que cuando el dueño de negocio, o sea, por ejemplo, muchas veces el papá, o es, eh, a lo mejor ya lleva dos, tres generaciones la empresa, y, y tú quieres a fuerza que la persona que va a tomar el liderazgo del negocio, sea tu hijo o sea tu sobrino o sea tu hija y la persona realmente no tiene la preparación o sea tú le vas a dejar una empresa que has dejado o sea que has fabricado durante 5 7 10 años 20 años y tú le vas a dejar pues una por así que un barco mandando a mucha velocidad y lo que sucede es que la persona no tiene la preparación entonces eh, yo algo que les, siempre les digo, y lo, el otro día me platicaba, me decía un empresario, me decía, es que pues mi hija de 27 años, yo creo que pues ya ya es momento de que tome la empresa, el tema es que pues ha estado tomando algunas decisiones que, que no son las más adecuadas y, y, este, y pues nosotros ya nos queremos ir a Europa y nos queremos ir a viajar, nos queremos ir a todo y realmente yo le digo, oye, pero yo sé que tú quieres mucho a tu hija, yo sé que eh, tu hija probablemente está preparada. Pero si realmente no ha dado resultados en la empresa, no ha dado resultados como director general, por más ingeniería, por más carrera, por más lo que tenga, es si no ha dado resultado manejando el barco que tú has manejado por N años, es muy probable que se le salga de las manos. Entonces lo que tú tienes que hacer es asegurarte de entrenarla o entrenarlo como empresario y como dueño de negocio y como director general, ¿verdad? porque lo que puede suceder es que eh, una empresa que has hecho crecer durante 10, 15, 20 años y se lo vas a delegar a alguien que probablemente si sí es de tu entera confianza y está bien, pero si no tiene la habilidad para poder resolver los problemas que se requieren resolver en el momento y de la manera en que tú lo has hecho, pues lo que va a empezar a suceder es que ese barco se puede hundir muy fácil. ¿no? Sí, entonces el error es poner a uno de tus hijos que no tenga la preparación adecuada. O sea, el sucesor no tenga la preparación adecuada para poder seguir dirigiendo la empresa. Fíjate que ahí, por ejemplo, yo he visto, eh, he aprendido principalmente del señor Carlos Slim, cómo él antes de poner a sus hijos lo que hacía era, o sea, en un puesto directivo, que pusieran un negocio y que prosperara y luego ya les daba un puesto directivo o los iba poniendo en puestos claves dentro de la empresa y después, eh, en puestos, perdóname básicos dentro de la empresa, o sea, en producción en operaciones, y ya conforme ellos iban ganándoselo, pues los iba subiendo de puesto, pero yo pienso que también eso es, eso es, eso es grave, ¿verdad? o sea, cuando tú quieres a fuerzas que uno, persona de tu familia que tú le tienes confianza o que crees que puede, que si no tiene todas las medallas, o sea, si no tiene todos los resultados, si es una empresa grande, pues lo más probable es que la vaya tronada, y es lo que pasa con, con muchas empresas, correcto. muchas, muchas empresas. Sí, es correcto, y, y hay veces que, eh, pues uno, yo sé que eh, se va, pues no a la fácil, sino es tú lo, lo que quieres, una cosa es lo que quieres, otra cosa es lo que deberías de hacer, ¿verdad? Porque tú dices, pues, no, es que yo pienso que mi hijo, yo pienso que mi sobrino, yo pienso que eh, pues, tal persona es la persona y es porque se lo quieres dar de corazón, porque tú le dices, oye, ¿sabes qué? Es que esta empresa es para ti, es, esta empresa es tuya, tú la vas a seguir dos, tres generaciones adelante, tú la vas a empujar, pero eso es lo que tal vez quieres tú, tal vez lo más adecuado inclusive para esa persona es contratar un director general y hacer un y montar todo el esquema del consejo que nosotros lo hacemos y te podemos ayudar a hacer eso, es contratar un director general, ponerle metas a tres meses, a seis meses, a un año, a cinco, a diez años, dependiendo del periodo que, que tu planeación estratégica diga que tiene que dirigir el barco y, y que la persona que es de tu entera confianza pueda dar ese seguimiento y se asegure que esa planeación suceda, ¿no? que esa es la planeación que hacemos en el sistema Rockefeller, está la planeación y que realmente hay una persona que pueda dar continuidad a esa, eh, eh, a ejecutar esa estrategia y, y tal vez eso va a ser lo más beneficioso para esa persona que tú quieres tanto de tu familia y que esa persona pues va a poder a lo mejor disfrutar de los frutos de la, de la empresa pero siempre y cuando la empresa tú te asegures que tenga el camino muy sólido y las, el equipo muy sólido para poder eh, continuar operando. ¿no? Claro, y, y es algo muy diferente el que no estén trabajando en la empresa a que sean dueños, ¿verdad? porque se puede ser dueño y estar recibiendo ganancias, como ahorita estabas diciendo Ramiro, que tienen un gobierno corporativo y que lo pueden, este, pueden administrar la empresa sin que estén ellos, pero tienes que diferenciar, pues o sea, el, el, el rol del dueño es muy diferente del rol de un director. Entonces, cuando quieres, o de un puesto clave, cuando quieres mezclar, es muy difícil, es muy difícil, a menos que seas, eh, sigas realmente la cultura, los estatutos de la empresa. Es mejor que contrates a alguien y que formen un gobierno corporativo y que hagan una estructura con base a indicadores. Y que si hay familiares, pues se les mida Y que si dan resultados, pues estén ahí ¿ver? Porque yo he visto sí Correcto. gente muy buena Que dentro de la familia Que da resultados, pero otros que pues Realmente no, ¿ver? o sea, entonces tiene, Tienes que saber diferenciar y contrata a alguien Que sabes que te puede llevar para poder Implementar todo esto y, y que todo esto tiene que ver con el tema de los valores O sea, los valores es eh, porque a mí me ha tocado también, no oye, pues es que mi hijo, yo quisiera que tu hijo no es el más adecuado por su personalidad, por eh, su preparación, por el momento en el que... Sus hábitos. Sus hábitos, exacto. Pones un director general y me ha tocado que el hijo, aún así es socio y es dueño, respeta las decisiones del director general. El director general está en la jerarquía, está en el puesto más alto. Y, y algo que dice respeta y acata y eso no quiere decir que pues eh, esta persona en el consejo pues no tome decisiones o no opine pero respeta en el sentido de que si el consejo el dueño o el fundador de la empresa tomó la decisión de que alguien más dirija el barco es porque es la decisión más inteligente y más adecuada para que haya los resultados que se requieren para la empresa ¿no? muy bien el cuarto punto es yo pienso que, o sea, con base a lo que he visto y todas las empresas que hemos entrenado es que no se capacite y no se desarrolla el personal dentro de la empresa eh, hay una frase que me gusta mucho que dice que si la gente se te va porque la estás entrenando en un periodo de tiempo, pues es que estás cumpliendo con tu tarea como dueño, pero si la gente se queda contigo y nunca la has entrenado pues ahí es donde te debes de preocupar Correcto. Yo considero que, que una de las falacias más grandes que tienen los dueños de negocio en este momento y las empresas es falta de capacitación, falta de entrenamiento. O sea, tú tienes puestos claves y tienes que asegurarte que tengas un plan de entrenamiento, que tengas un plan de capacitación. Y con ese plan de capacitación viene un plan de carrera que hace que tu gente dure mucho más tiempo. O sea, ahorita el... el la dinámica de cuánto tiempo dura una, un empleado dentro de tu empresa es máximo dos, tres años. Entonces, si tú quieres alargar ese periodo de estancia de tus empleados, pues tienes que capacitarlos, tienes que entrenarlos, tienes que darles un plan de carrera, tienes que saber hacia dónde van a llegar, tienes que decirles, oye, tus metas son estas, yo te voy a ayudar con esto, con esto, pero aparte yo te veo aquí como gerente de materiales, como gerente de producción, como gerente de operaciones y hazles... Su plan de entrenamiento y su plan de carrera Cuando ellos empiezan a ver que tienen un plan de Carrera dentro de la empresa Que dentro de 10 años pueden llegar a puestos directivos Y que año con año Los estás entrenando, es donde ellos hacen match Y se pueden quedar mucho más tiempo Correcto, sí, de hecho fíjate eso, Ayer estaba platicando con un, un líder de un despacho de abogados este, Y tienen gente O sea, ellos tienen gente, pero Cuando les pedí anotar sus metas los metas personales o sea, las metas personales, eh, pues ellos decían, oye, pues sí, yo me tengo que seguir entrenando y tengo que capacitarme técnicamente. Eh, y yo le decía, oye, y, y, y para el negocio, para el equipo de trabajo, dice, no, no, pues pues un abogado, pues ya lo, lo, lo que trae, eh, igual me decía también un contador, me, decía, me dice, no, el contador pues lo, con lo que se gradúa, pues ya con eso, o sea, debe de saber resolver, pues ese es. Eh, eh, eh, ahí en la, en la escuela ya le enseñaron lo que tenía que saber como para resolver y eso aparte de que no es correcto y que tiene que ver con lo que mencionas de cómo entrenas a la gente, que no hay un plan de carrera para las personas dentro de la empresa y, y que al final de cuentas tú como dueño de negocio estás pensando a corto plazo, porque lo que está sucediendo es que tú estás pensando que tú siempre vas a dirigir el barco y, y a lo mejor es, oye, pues sí, a lo mejor tienes familia dentro de, y lo puedes potenciar y tiene la capacidad, pero no lo estás haciendo, o sea, no estás invirtiendo en ese entrenamiento, no estás no estás sacando la cabeza del agua y estar viendo qué va a suceder de aquí a un año, de aquí a cinco años, de aquí a diez años, sobre todo si tienes clientes, si tienes activos, o si está pasando algo en tu industria que tú sabes que tienes que actuar en este momento, tienes que preparar a la gente. Tienes que hacerles un plan de carrera dentro de tu empresa para que después ellos empiecen a hacer eh, y resolver los problemas que tú estás resolviendo. Bueno, y el quinto punto, ahora sí, y el quinto punto eh, tiene que ver con la claridad de los números. Eh, la vez pasada nos tocó llegar a una empresa y lo primero que hacemos es, nosotros nos vamos a números, es un, es, es, es un análisis frío de qué es lo que está sucediendo. Asertivo. Los, los números quitan el drama. Sí, entonces pueden estar pasando muchas cosas, pero si los números dicen otra cosa, pues es, es eh, los números mandan, ¿no? Entonces, vemos el estado de resultados, vemos el flujo efectivo, vemos la deuda que tiene la empresa, y entonces, pues veíamos los números y decíamos, oye, pues ¿cuánto traemos de utilidad? No, pues traemos el 3% de utilidad, el 3%, si ¿sí? yo le digo, oye... Y entonces, una venta buena, ¿verdad? O sea, sí. medio millón de dólares, es muy buena venta. Y yo le digo, oye, entonces me estás diciendo que si yo, yo paro el negocio, le saco todo el dinero y lo pongo en un fondo de inversión, me va a dar más rendimiento que tener el negocio. Me dice, ay, ¿cómo? Dije, sí, o sea, un negocio, un buen negocio, y de la buena venta que traías de medio millón de dólares mensual, pues te tiene que estar dando 20, 25, 30%, ¿verdad? O sea, para que realmente eh, tú estés haciendo un negocio pues fructífero, ¿no? Y que realmente puedas estarlo haciendo crecer, ¿verdad? Y, y entonces sacamos los números y yo le digo, oye, entonces, ¿dónde se ha estado yendo todo este dinero? Porque traes muchos créditos. Me dice, no, pues es que pues le compré la casa a mi mamá. Y entonces le compré la casa a un hermano también porque estaba aquí en el negocio y me dijo que, pues, ¿cuándo iba a poder tener su casita? Entonces le compré su casa. Me compré una casa yo, le compré un terreno también a mi hermana y entonces llenó de activos a la familia y pues está bien. El tema aquí es que la misma cantidad de activos que tenía era la deuda que tenía la empresa y la empresa daba el 3% de utilidad. Entonces, ¿qué es lo que te estoy tratando de decir? Es que hay veces que pues si sí queremos utilizar la empresa con esa, con esa, eh, con, con todo el desarrollo, exactamente, para poder sacar dinero y para poder pues hacer un patrimonio para toda la familia que te está ayudando. Pero si la empresa realmente no te está dando dinero y no te está dando rentabilidad, es una deuda. Estás adquiriendo una deuda y lo que tienes que hacer es tener claridad en los números. Si no tienes claridad en los números, no vas a poder gestionar las expectativas que tienen tus familiares sobre de la empresa. Porque ellos lo que, y eso les sucede, ¿verdad? Ellos empiezan a ver que entra dinero, entra dinero, entra dinero, entra dinero. Entonces, si tú involucras a la familia, todos dicen, no, pues es que hay mucho dinero y realmente no hay mucho dinero porque hay que pagar a proveedores hay gastos, sí. hay rentas hay combustibles, o sea hay que pagar deuda, o sea hay que hacer muchas cosas pero si no hay claridad en esos números pues lo que va a suceder es que todo el mundo va a tener una impresión distinta y las decisiones se van a tomar de acuerdo a opiniones y no a datos. Y, y tienes que enfocar a tu empresa a que sepan, cómo está el estado de resultados, que sepan cuánto de cuentas por cobrar cuánto hay cuentas por pagar, tu flujo efectivo, cuánto tienes en inventario, cuánto fue la utilidad. O sea, son números que para ti como dueño de negocio te hacen poner prioridades pues, y sobre todo tomar decisiones adecuadas, porque muchas veces a mí me ha tocado que los dueños, enfócate en ventas, enfócate en ventas, espérame, o sea, traemos, no sé, dos meses de cuentas por cobrar pendientes. ¿Para qué te vas a enfocar en ventas? O sea, no tiene caso que estés haciendo esto hasta que sane las cuentas por cobrar. Inclusive puedes parar ventas o pa pone las ventas nada más este, hasta donde puedas para que no te sigas endeudando. Pero tienes que entender los números, si no, pues vas a quebrar. Y ese es el problema principal que, en el que cae la mayoría de los empresarios que no entienden sus resultados, no lo transmite a sus líderes, ni a los dueños, ni a la familia, y piensan que por vender 1 o 2 millones de dólares al mes, ya son millonarios y ricos y mm, pueden ir así. a Dubai cada mes, cuando no, o sea, tienes que ver cuentas por cobrar, cuentos por pagar, créditos, flujo efectivo, o sea, es, es un mundo de cosas que antes de tomar decisiones de inversión, tienes que saber que está sana realmente tu empresa. ¿no? Y, y, y tú como dueño, o sea, tienes que ser muy inteligente porque... Puedes tener metida a la familia, o sea, nosotros tuvimos una junta y estaban cinco hermanos ahí, estaba la cuñada y estaba, o sea, puede estar todo el mundo involucrado, pero si tú les dices que está entrando tanto dinero, o si tú les empiezas a mostrar temas de números y te empiezas a abrir en ese sentido, pero ellos no tienen el entrenamiento y como decías tú, o sea, no tienen, no saben cómo leer un estado de resultados. Pues ellos después llegan y te dicen, oye, no, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que necesito un, pues un préstamo, ¿crees que me puedas prestar uno dos millones de pesos, este, cien, mil dólares? Pues dices tú, oye, pues a lo mejor dices, pues ¿por qué me está pidiendo? Porque se enteró que se vendió un proyecto muy grande y pues cree que hay lana, entonces vas tú, tú con tu corazoncito de pollo, probablemente les dices, pues bueno, o sea pues ahí va el préstamo, el tema es que eso está sangrando a la empresa y ellos no saben, entonces por tú no parar eso, y por no tener los números claros y por no dejarles en claro que sí se puede y que no se puede y no tener sistematizado el negocio, pues lo que empieza a suceder es que empieza a sangrar el negocio y no avanza Fíjate que el otro día me, me contrataron para ir con una empresa muy grande a ver un estado de resultados entonces eh, yo cobro 3 mil dólares una hora. Me acuerdo cuando estaba con el dueño de la empresa, me dijo, es que es muy caro, 3 mil dólares. Le digo, te aseguro que cuando nos contrates y veamos tu estado de resultados y te demos un input de lo que sabemos, de lo que conocemos, de nuestro análisis, te lo voy a ahorrar. Me acuerdo que empecé a ver su estado de resultados y le dije, oye, tú tienes un inventario obsoleto desde hace eh, casi más de tres años, hay que rematar esto, si no se va a echar a perder. Le dije, tienes que bajar gastos porque le expliqué que deber un porcentaje de gastos directos, de gastos indirectos, total que le ahorré como 2 millones de dólares en 3 horas que le asesoré, me dice es que no lo puedo creer, le digo, entrénate, le digo, esto que yo sé es porque tomo muchos entrenamientos, es porque lo uso todo el tiempo, es porque yo vivo con base en mi estado de resultados y hago que mis dueños de las empresas que trabajamos lo vivan, entrénate, entrena tu equipo, tienes que saber que es una metodología y eso va a hacer que tú tengas prosperidad y si necesitas ayuda, contrátanos te podemos ayudar muy con mucho gusto, pero tú te vas a dar cuenta que va a ser en un periodo de tiempo mucho más sencilla tu labor como dueño de negocio sí, correcto, o sea, o sea muchas veces que y, y hay veces que, que tienen los números y yo sé que hay miedos, o sea, yo sé que como dueño de negocio tienen miedos pero si tú sabes cuando hay una persona que te puede ayudar y hay un sistema, o sea, es que hay una metodología de, de, probada o sea, hay una metodología probada eh, tú confía porque, porque hay otras personas que ya les ha funcionado Yo sé que hay miedos eh, A mí me parece increíble que, es, que dices Se detengan por invertir en algo Y digo, oye Si esto que estamos haciendo Y el sistematizar la empresa Y el ayudarte a tomar esas decisiones ¿Te ahorraría uno o dos millones de dólares en un año? pues ¿Se pararía? Pues, pues sí ¿Cuál es el miedo de que tú inviertas? El miedo de que tú inviertas probablemente sí es el cambio de hábitos pero te lo prometo es que en la medida de lo, de lo posible que tú hagas que eso suceda, lo que va a suceder es que vas a haber redituado una asesoría y la implementación de un sistema muy rápido. O sea, es, es muy rápido. Desde el primer día lo vas a empezar a sentir. Muy bien. Eh, métete a la página de rendimiento.com También danos like ahí en las redes sociales, en YouTube, en, en Facebook, en Instagram. Este, nos hackearon, pero ya, ya pronto va a salir otra vez, Instagram, <risa> todas está, las redes, parece que vivo, no eh, y pues bueno, te agradecemos, tenemos talleres, eh, cada mes tenemos taller del sistema Rockefeller, taller de ventas, para que te entrenes, entrénate con nosotros, eh, si compras el libro, te vamos a dar una asesoría con uno de los coaches, eh, el libro te lo vamos a dejar en mil pesos, o sea, en 50 dólares, lo puedes comprar ahí por la página, te mando un abrazo muy grande, que Dios te bendiga, gracias.